Bienvenidas a mi canal de YouTube Mundo Rosy, soy Rosalba López y en esta ocasión les traigo este lindo conejo de Pascua, las animo para que lo realicen y decoren su casa o hagan un hermoso obsequio, recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales, darle un me gusta a este video y dejarme los comentarios con sus opiniones, las invito ahora al paso a paso. Los materiales que vamos a utilizar son paño rosado, blanco, un pedacito de rojo para la lengua, hilo de bordar negro, rosado, lana para hacer el pompón, cinta para el moño, tenemos acá los ojos, la nariz, los botones y algodón siliconado para el relleno. Como herramientas vamos a utilizar nuestro costurero básico, donde tenemos tijeras de papel, marcador, desbaratador, metro, alfileres y agujas. También vamos a utilizar nuestras tijeras de tela, silicona fría, encendedor y vamos a utilizar papel para los moldes o si ustedes prefieren, cartulina. Tenemos acá ya las partes de nuestro conejo cortadas en paño Lenzi y ustedes en la cajita de descripción van a encontrar el molde con las especificaciones van a cortar dos piezas para el cuerpo dos piezas para la cabeza de las orejas van a cortar cuatro partes dos sobre orejas van a cortar una lengua y dos para la trompa una parte que viene siendo el penacho las patas son en cuatro veces y las manos son en cuatro veces patas traseras, patas delanteras estas son las piezas que conforman nuestro conejo con nuestro hilo rosado vamos a enhebrar una aguja y vamos a empezar por coser las orejas vamos a colocar la sobre oreja sobre una de las partes de la oreja y vamos a pegar haciendo un decorado de la siguiente manera vamos a empezar haciendo una basta y luego una X. Entonces basta y X. Hacemos la primera parte de la X. Luego hacemos la otra. Cruzamos. Y seguimos haciendo una basta. Entonces vamos a hacer una basta. Una X. Miren cómo nos va quedando. Vamos a tomar nuestra aguja, vamos a empezar por acá, vamos a dar la vuelta, rellenamos y cosemos esta parte. Escondemos el nudo y empezamos a hacer la puntada. Final entonces aprovechamos e introducimos un poco de relleno en las orejas para que no se nos dificulte queda nuestra orejita mirenla acá así han quedado las orejas miren hemos cosido por todo alrededor con la puntada filete esa misma puntada la vamos a utilizar para coser cada una de las piezas, la cabeza, el cuerpo, las patas traseras, las delanteras y la trompa, vamos entonces a coser con punta de filete, en este caso yo estoy utilizando hilo rosado para que me contraste con lo que es la trompa y las sobre orejas, eh, recuerden también antes de terminar eh, de cerrar cada pieza, rellenar con algodón siliconado. las paticas entonces vamos a hacer lo de los deditos eh, vamos a aprovechar acá el remate y vamos a sacar en este punto el hilo vamos a dar la vuelta introducimos en este punto la aguja volvemos a sacar por el lado que habíamos introducido el hilo jalamos levemente y en este puntico aprovechamos y pasamos a hacer el otro dedito y así nos queda formado el primer dedito Damos vuelta, introducimos la aguja, sacamos, templamos un poco, volvemos a pasar el hilo y ya terminamos haciendo un remate. Hacemos el remate y ustedes ya saben que sacamos la aguja distante para que no se vea la hebra que sobra bueno tenemos la cabeza y lo primero que vamos a hacer es ubicar la trompa y vamos a marcar con este marcador esa trompa más o menos donde iría para luego a partir de ahí calcular donde iría la nariz ya la vamos a pegar y calcular entonces donde irían los ojos porque hablo de calcular porque necesitamos con hilo negro vamos a pegar los ojos en este momento vamos a hacer unos huequitos con este desbaratador Vamos a pegar los ojos Y vamos a No importa Esto ahorita lo vamos a pegar Vamos a medir Los ojos son de tornillo Entonces Que introduzca bien Listo Queda perfecto Entonces vamos a pegarlos Y luego vamos a Poquito, entonces los vamos a introducir y vamos a introducir el otro y luego vamos a hacer presión Listo. entonces hacemos presión y nos quedan pegados los ojitos ahora vamos con esta aguja a hacer un pequeño nudo y vamos a hacer las cejas primero las vamos a marcar entonces vamos a marcar acá una ceja y otra que nos quede igual vamos a comenzar desde aquí vamos a hacer un pequeño nudo un pequeño remate y volvemos acá ¿Sí? nos ha quedado los ositos pegados y las cejas ahora pegamos entonces lo que es la lengua y los dientes chicas recuerden dejarme un comentario sobre este video, cómo les ha parecido recuerden también darle me gusta y ante todo suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan un nuevo tutorial cada que yo realice uno y lo suba a este su canal de manualidades en youtube mundo rosy paso a seguir ahora entonces en la decoración de nuestro conejo pegar la trompa en este espacio que nos ha quedado acá después de pegar la trompa vamos entonces a hacer un pequeño remate y desde allí vamos a partir para hacer los bigotes vamos a hacer tres pequeñas marcas acá lo mismo en este lado y de ahí vamos a sacar las hebras que nos van a marcar los bigotes. De las vamos a sacar acá. Una, dos, espero que me estén viendo bien. Y vamos a volver acá. Entonces así nos queda, podemos templar un poquito. Y nos vamos a venir a las marcas de acá. Vamos a salir acá. vamos a sacar a este en este punto para terminar vamos a templar y vamos a sacar esta acá vamos a hacer un cortecito acá encima de donde hicimos las puntadas acá la silicona y vamos a introducir la nariz hacemos presión acá y así de esta manera nos queda la cara de nuestro conejo vamos a pegar ahora las patas entonces de esta patica voy a pegar un botón lo pego primero para luego pegarlo al cuerpo y pegar la otra pata por el otro lado pegamos primero este botón, lo voy a asegurar y luego entonces mido bien, me cercioro bien de que la otra patica quede a la misma altura y voy entonces a pasar la aguja de lado a lado. Introduzco la aguja, paso al otro lado y hago lo mismo. Voy a colocar el botón y vuelvo a hacer la misma operación devolviéndome hacia el punto inicial. Esto que acabo de hacer lo repetimos por una segunda vez y hacemos una ligera presión, pero no demasiado que no nos quede muy apretado, muy leve. En los comentarios no solo me pueden dejar sus opiniones acerca de este video, sino que también me pueden hacer saber sus preferencias acerca de qué tipo de manualidades quisieran ver en este canal se los agradecería mucho hemos pegado ya las patitas del conejo y miren que ellas quedan con la propiedad de moverse vamos entonces ahora al mismo procedimiento para pegar lo que son las patas delanteras Las invito a que me sigan en las redes sociales, en Facebook me encuentran en la página Mundo Rosi, en Instagram Mundo Rosy-Rosalba López, en este su canal de manualidades en YouTube y a que me sigan en el canal de Telegram y en la caja de descripción como siempre les voy a dejar no solo el enlace al canal de Telegram sino también mi contacto de WhatsApp. Hemos pegado ya las cuatro extremidades y ahorita lo que vamos a hacer es apegar la cabeza. Definimos en qué posición queremos que vaya la cabeza y en este caso como yo la quiero de lado pues la ubico de esta manera y estoy utilizando para esto hilo resistente que es un hilo delgado blanco. Esta operación la repito en dos veces. con la ayuda de este tenedor que lo utilizo para adobar carnes vamos a hacer el pompón vamos a dar muchas muchas vueltas hasta que nos quede del tamaño deseado luego cortamos y con otra hebra la vamos a pasar por acá por este ladito pasamos la hebra y anudamos muy fuerte Sacamos la lana que hemos envuelto y vamos a cortar los extremos, luego lo que vamos a hacer es que vamos entonces a espolvorear un poco las lanitas y vamos a cortar los sobrantes de manera que nos quede muy pulido el pompón. para hacer el moño vamos a tomar una cinta aproximadamente de 40 a 45 centímetros del ancho que ustedes deseen y van a poner mucho cuidado las lazadas que hago, hago estas dos lazadas entre los dos dedos paso la cinta acá por detrás y acá por un lado introduzco nuevamente y saco por este otro ladito, ya sacando acá este pedazo, este extremo perdón de la cinta eh, aprieto y ya me queda el moño hecho, saco los dedos organizo, miro para donde me queda como mucho mejor y ya luego no es sino como pulir los extremos en este caso pues voy a cortar acá en diagonal eh, para este ladito creo que queda mejor entonces corto acá lo que me sobra a ambos lados y por último cojo un encendedor y quemo los extremos para que la cinta no se me desfleque y de este conejo de pascua solo nos falta el decorado final en este caso estamos pegando el pompón -pom. Continuamos con el pegado del mollo. Y seguimos ahora entonces con el pegado de las orejas. Ellas no necesitan alambre, ellas solas se sostienen. El paño -lensi tiene una textura más bien gruesita, que da consistencia además tienen buen relleno entonces no hay necesidad de poner alambre antes de eso vamos a pegar el penacho en la frente del conejo y luego vamos a pegar las orejas y mientras las orejas pegan entonces vamos a colocar un poco de rubor para darle más vida a la cara del conejo. Este es un conejo de pascua muy lindo, muy tierno. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y que se animen a realizarlo. Recuerden seguirme en las redes sociales y nos vemos en un próximo video.